de los protagonistas fue Julián Álvarez, sin dudas. Y eh, quieren ver un, un video de él, más pequeñito, donde realmente uno dice los sueños se cumplen. A ver... ...del Atlético de Calcino en Pilar por 5 ah, contra uno Una chico. actuación fantástica de Julián. Te tocó convertir nada más menos que tres goles. Felicitaciones por todo. Bueno, gracias. Eh, ¿Cómo fue? tonos el último gol fue un gol muy bonito que te tocó convertir. Sí, sí, la agarré y ya había tirado la pelota y o están, o están en y, y la agarré, me mandé yo y, y los... además bueno, se tocó en un partido muy importante el defensor le pidió un rival muy duro pero lo dominaron el partido y se dieron un triunfo por 5 tantos contra 1 sí, están a 3 y hicimos el gol y después nos pusimos los pies y empezamos a hacer más un... gol está teniendo un gran torneo ya sumás casi 33, 33 tantos en este torneo eh, ¿es lo que esperabas vos de, de esta aclaración, Julián? Sí, más o menos, pero no pensaba que tanto y cómo es el análisis que te realizó ¿Te tocó vivir una experiencia inolvidable estar en el Real Madrid qué significó eso en tu vida eh, algo muy importante porque después a lo mejor puedo ir cuando sea más grande y jugar con otros jugadores grandes cuál es tu sueño que tenés en el fútbol si tuvieras que elegir cuál es tu sueño eh, jugar un mundial jugar un mundial así es. Eh, Julián, y si tuvieras que elegir quién es tu ídolo en el fútbol actualmente ¿Ah? tu ídolo en el fútbol tu jugador favorito Me... ¿Y tu equipo de que sos hincha? De River, del Barça. ¡Ay, mi amor! Eh, bueno, ¿se le, cumplió, oye, mira, mira mira, mira. se le cumplió el sueño, mirá esta imagen. Se le cumplió, mirá después. cuando fue, tenía este? apenas unos 10, 11 años, que sí. ahí no se, no se ve por el no logo No se ve, pero imagínenselo. Claro, está, y acá abajo, está, está justo la, la foto de hoy, ¿no?